espero en el curso del día eh, y a medida de que vaya cumpliendo con mi agenda conocer y saber más de este departamento de ustedes, de la gente del pueblo. Seriously, Que la suerte de y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas, hasta el para él, mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe.